Buenas, voy a... Bueno. a kumá, kumá, Ay, Se A me avanza, Ay, si! Ay, qué boludo. Muy Muerto dos medios. Ah, otro más medio. No pegué, no pegué, no pegué. No, da cara. Caralho mira, marca mira, mira, so doente. No da cara, no da cara. fecha, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, ventana. Ele, ele, ele. El rata, ele mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Voy a voy a Let's go, dude. Come on. Oh, come on, man. Acá, acá, ahí, acá. Voy a aca, de medio. no? Ah, sí, sí, sí. Muerto el de medio. No hay nadie medio. Bebe, bebe, bebe. Rota B, be, rota B, rota B. en B. Vamos, vamos, vamos. no. hay Ya, pero a mí alto. Voy para allá. Vale así. Me quieren que más. Uno de uno de. Uy, así. Caverna. Enemy spotted. Tocado el 58. Violeta, uh -huh. violeta, trolling, eh. Troll, troll, troll pa' qué adelanto, mano. Uh -huh. pase, pase, pase. No puedo pasar de CT, ct. No, mano, no pasa nada. Pasen. el side. Cuidado. Ah, hay dos más, sí, ¿qué te... ¡Tiene esta, morirte! Bueno, no bueno, por ahí Tenía el de... Ahora compré a mi alma ¡No! ¿Tengo que chine junto acá? Bueno, treinta y nueve, bueno... Ay, ah, entra en A. No, me salió el tiro, la puta. Te había pegado a eh, ese si de rata, boludo Cuento un poco azul, sí, pero buena. Un poco mucho, me gustó que me voy a poner a jugar a ver si gano una partida A ver si gano una partida me yo tengo una sola partida y bajé de rango boludo. Estaba nueva, boludo, en nova boludo, ahí estoy... Yo estaba en nova 2 y bajé en nova 1 Pueden entrar boludo ¿Pasa? Seis Ah, larga larga ¡Y me resuelta! Puma oh, Agarra esto mientras rebelde a partir la gana puedo moverme el... quiero correr bueno gracias b b b b b deja ayuda medio medio, mono, medio. bueno medio Increíble, amigo. Increíble, una vez, a Para pira, no va. No, no va. dez tocadísimo menos igual bueno <risa> <risa> muerto medio otra más buenísimo ¿Por qué pique este medio? Hola. Ay, me roja. Y es manito. Mira cómo plantarlo. Banana. Atrás, atrás. seis Tá aqui de alpeu de coisa, tá gravando a biblioteca Tá na aqui Você tá com a bomba azul? não ah. filho Caramba, vay. Se no responde, mano. Ya, guarda, guarda. Me es corta igual. la última ronda. Yeah. Guarda, guarda. En la última ronda. ¿Por qué me perdió a mí? Yo no le dije eso. Puente. Uno en A. Tocando así. O oh, bueno, ¿cómo le cuesta los dos? Buena, buena, buena Departamento